Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Cordial saludo este día sábado, cerrando ya nuestra semana y encomendándonos a Dios que María Santísima interceda por todos nosotros. Ella lleve nuestra plegaria al Padre Celestial. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hoy, queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vayan a la otra orilla, dejando a la gente, se lo llevaron en barca, se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua él estaba a popa dormido sobre un almohadón lo despertaron diciéndole: maestro no te importa que nos hundamos se puso en pie crepó el viento y dijo al lago silencio cállate el viento cesó y vino una gran calma él les dijo y por qué son tan cobardes? acaso no tienen fe se quedaron espantados y se decían los unos a los otros pero quién es este hasta el viento y las aguas le obedecen palabra del señor gloria a ti señor Jesús bueno mis queridos hermanos la Palabra hoy nos, nos lleva a preguntarnos ¿por qué tenemos miedo? Ahí está Jesús. Él no está muerto, ahí está, queridos hermanos. Que el miedo salga de nuestra vida y que seamos valientes para creer, valientes de nuestros proyectos, valientes para hacer la voluntad de Dios. El maligno a veces nos azota como esos vientos huracanados que nos rodean y que quieren hundirnos y que quieren taparnos y que llevarnos por llevarnos por otros caminos. Pero ahí está Jesús. Él es nuestro baluarte, la roca firme que nos defiende. El Señor todo por eso los bendiga y los libre de todo mal y peligro. Buen día para todos, queridos hermanos.